Hola, hola, buen día. Bienvenidos al informativo de la Televisión Universitaria. Como siempre aquí nosotros acompañándolos para contarles lo que ocurre en el ámbito universitario y también en la sociedad. Así que quédate con nosotros para todo este trayecto informativo de la Universidad Nacional de Misiones, desde aquí de la Televisión Universitaria. En el día de hoy, día de segmentos, miércoles día del segmento La Otra Mitad, mujeres en ingeniería con un nuevo tema ingenieras eh, de latinoamérica así que hoy van a estar las chicas con una comunicación eh, con dos ingenieras de bolivia así que quédate si te interesa para compartir este segmento y por otro lado el segmento de cultura vial segmento con el cual aprendemos eh, de leyes y ordenamiento en la vía pública cómo manejarnos de manera eficiente eh, en todo lo que tiene que ver con los automóviles, todo lo que tiene que ver con eh, las leyes de tránsito, así que en un ratito también vamos a estar compartiendo con las chicas de Cultura Vial. Y por otro lado, eh, entrevistas, notas que tienen que ver con temas de actualidad y temas relacionados con el ámbito universitario, así que en un ratito vamos a una pequeña pausa y al regreso todo el desarrollo de esto. Estamos de regreso en el informativo y vamos a comunicarnos ahora con Magdalena Guzmán. Ella es no docente de la Facultad de Ingeniería de Oberá y nos viene a contar acerca de una acción muy buena. Eh, de pre... Estamos todavía en el mes de la prevención, concientización del cáncer de mama y ella ha tenido la iniciativa de hacer acciones para ella y para sus compañeras. Eh, no docentes del área donde donde se desempeña, para que estén atentas se hagan los controles pertinentes. Eh, así que vamos a comunicarnos con ella, estamos en contacto. Y ya te damos la bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por, por tu tiempo, por comunicarte con nosotros y, y queremos saber un poquito más acerca de esta iniciativa eh, solidaria y, y también pensando en los demás, ¿no? ¿Cómo, Cómo se te ocurrió, cómo inició esto? Inició con el eh, con el plan que lanzó la, eh, la obra, nuestra obra social, el ESMA UNAM. Eh, era un plan de prevención de cáncer de mama y eh, cuello cervicouterino, si no me equivoco, y que estaba a disposición de todas las afiliadas, pero no le habíamos prestado atención. Y en una reunión escucho que del Dorado, como no tenían para hacerse todos los estudios, vienen a Posada algunas, algunas compañeras. Uh -huh. Y escuchando eso se me ocurrió proponer que si, si podíamos, que si yo podía llevar a mis compañeras a Posada, porque eh, lo que quería era lograr que todas participen y que haya un centro que nos haga todos los estudios en un día. Uh -huh. Y justamente conseguimos un lugar en Posada, que nos hagan los estudios en, todo, en, to, en un día, al grupo que va, y bueno, empezamos a hacer las, eh, las, eh, los contactos, a pedir información, y logramos que desde la facultad, desde el ESMAURAN, todos participen, y empezamos a viajar a posadas para hacernos nuestros estudios. Uh -huh. ¿Esto es hace mientras cuánto, Lita, están haciendo...? Eh, yo había dicho el 2015, pero es de 2016 el viaje. Buscando las fotos encontré la fecha, las conversaciones donde empecé a hacer las gestiones para nuestros viajes. En el 2015 salió el plan y en el 2016 empezamos a viajar. Uh -huh. eh, se, se toman un día de, de la jornada laboral para hacer esto. Para hacer esto, nos, eh, nos da eh, eh, nuestro decano, nos facilita un día de gestión al año para que todas hagamos prevención en nuestra salud. Uh -huh. eh, cuando empecé a gestar este viaje y empecé a hablar con mis compañeras Lo que pude ver es que la mayoría no se hacía los controles uh -huh. Que estaban a disposición pero que nadie hacía, salvo excepciones Ni yo me hacía los controles claro. Y una vez que empezamos a organizarnos, a, <coughs> a viajar, a participar de esto eh, todas las chicas ahora, todas mis compañeras esperan año a año para realizarnos los estudios. Uh -huh. Es más, en, ahí está, en pandemia, viajamos igualmente al centro a hacernos nuestros estudios con todos lo, los protocolos que se requerían en esa época, no se suspendió claro. nuestro viaje. Bueno, y qué bueno Por... porque durante la, la etapa más cerrada de pandemia, digo, un montón de estudios se dejaron de lado y, y uno de esos... Papa mamá mamografía, todo, se dejó de lado absolutamente por el tema de la pandemia que tapó todo, pero por eso digo que bueno que ustedes mantuvieron el, la acción de, de, de venir hasta acá, hasta Posadas también, ¿no? Sí. Teníamos miedo, charlamos entre todas eh, y resolvimos que íbamos a tomar todas las medidas que eran necesarias mm. para realizar el viaje, nos organizamos, cumplimos los protocolos y nos fue muy bien realmente eh, y... con el viaje en, en pandemia. Sí. Y en este y... tiempo, Lita... Eh, ¿Alguna compañera, digo, pudo detectar a tiempo alguna cuestión sí. que haya tenido? Sí, hubo unos casos de compañeras que, y gracias a que todas eh, eh, en el grupo tomamos conciencia de, de la prevención que hay que hacerse y de los controles que nos realizamos, uh -huh. eh, en etapas muy tempranas, apenas, apenas iniciados se detectaron y están en tratamiento, están, están bien, están recuperadas, uh -huh. algunas otras están en tratamiento, pero todo esto es gracias a la prevención que estamos haciendo año a año. Qué bueno. Y tienen, sí. eh, bueno, decimos que dentro de la obra social del Esma UNAM hay un programa que se llama Mujer Sana. No solamente Impresa. para mamografía, sino de, para detectar eh, etapas tempranas de cáncer de cuello uterino. Y to, sí, todo todo este es, sí. es, es un combo según las edades. Sí. Eh, va de diferentes edades, va de... Hasta los 35 años tienen un, cierta cantidad de estudios, uh -huh. de 35 a 50 otra cantidad de estudios, y de 50 en adelante se van agregando. Son los estudios que son acordes a esa edad, sí que son recomendados. Uh -huh. Entonces, eh, cada chica que viaja, según su edad, se hacen los estudios que están recomendados su, hacia su edad. Uh -huh. eh, si algún médico le solicita algo porque ya está viendo que puede haber otra cosa, se le autoriza también el estudio. Pero eh, está establecido en, esta, en, esta, en este plan Mujer Sana los estudios que podemos realizarnos y son todos en forma gratuita. Claro. ¿Y pensás que en otra unidad académica se puede llegar a replicar esta iniciativa tuya? Sí, sí. Eh, Arte está replicando. Eh, o sea, Ajá. cuando empezamos a viajar ellos también empezaron a viajar. El Dorado no sé si está viajando... Y es cuestión de organizarse, inclusive ahí en Posada se puede replicar, porque a lo que vamos es conseguir centros que, que realicen el estudio en un día. Claro. ¿Dónde, eh, podemos... ¿no? ¿Dónde se están haciendo ustedes para tener una idea, digo, para otras mujeres que por ahí quieren hacerse también? Bueno, nosotros eh, consegu, eh, conseguimos y eh, tenemos un buen diálogo eh, con Predigma, con la doctora Méndez. Sí. Eh, no sé, creo que debe haber otros lugares en posadas para hacerse, pero nosotros estamos yendo a este. Es cuestión de buscar y uh -huh. charlar con lo, los centros. Pasa que este centro tiene todo eh, ahí, todos claro. los estudios que, que, que, se, que debemos realizarnos, ellos tienen la eh, tienen como para hacernos los estudios, digamos. ¿sí? Claro. Eh, acá no verá, podemos hacernos, solo que tenemos que ir a un centro, a otro, en varios uh -huh. días. Y lo que buscábamos es que como todas trabajan y, y cuando uno trabaja uno siempre se deja para, es lo último la salud. Entonces lo que yo buscaba es que en un día se realicen central, todos los estudios claro. en, y ya está, no hay que ir a un lugar, al otro, mm. pedir otro día. Y por suerte hasta ahora conseguimos y vamos bien con, con esto. Creo que debe haber otro centro. Eh, realmente no me puse a ver Sí, seguramente, pero como vos decís, eh, concentrar todo en un día es difícil, ¿no? Porque son varios estudios sí. y te mandan sí, de un lado al otro estudios. y se pierde mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, son varios estudios y, por suerte, eh, hay profesionales que se ponen a, a disposición en este uh -huh. centro y nos reciben todos los años muy bien. Eh, todas volvemos muy conformes. Eh, ¿Tienen un día específico o lo hacen lo hacen de manera variada a lo largo de estos años? Eh, siempre es o en octubre o en noviembre. Ah. Eh, vamos haciendo, estamos eh, eh, consiguiendo los turnos. No hay uh -huh. una fecha específica porque siempre claro. hay que, eh, esto hay que coordinar, digamos. Claro, ¿sí? Sí, sí. Son varios factores que hay que coordinar. Uh -huh. eh, el instituto nos tiene que dar una fecha porque ellos tienen que coordinar porque no es fácil recibir tanta cantidad de chicas en un día, en una tarde atender, digamos, ¿no? Todos los pacientes. Entonces hay que coordinar eso, hay que coordinar el transporte. Mm. Eh, ¿Y el transporte es eh, de la UNAM también? Eh, sí, el transporte, eh, la Facultad de Ingeniería puso a disposición eh, la combi de la facultad que nos lleva todos los años. Buenísimo. Así que vamos... Bueno, Elita, te agradecemos un montón y te felicito por esta iniciativa, porque más allá digo, de la prevención, que es muy importante, la solidaridad sí. con tus compañeras, que no es tan habitual. Eh, sí. Así que bueno, desde el equipo también acá te, te saludamos y te mandamos un gran te abrazo. cuento que hoy justo estamos partiendo a posar el primer ah, grupo mirá. de nuestra facultad. <ríe> Al mediodía nos vamos a hacernos nuestro control. Siempre Buenísimo. decimos que sí. es nuestro paseo anual entre todas. Bueno, Elita, te agradecemos un montón nuevamente y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa en el día y ya volvemos a recordar que podés ingresar a transmedia.unam.do.ar, la página donde podés vernos en vivo. al día, al informativo de la televisión universitaria y vamos a dar el pase ahora a las chicas de la otra mitad, Mujeres en Ingeniería. Gracias Flor, muy buenos días a todas y todas. Acá estamos en el segmento de la otra mitad, un programa de la Facultad de Ingeniería y de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades. Síganos en nuestras redes, los esperamos en la otra mitad, en Instagram, para que puedan ver todas las novedades que vamos produciendo en nuestros programas. Seguimos ahora con el segmento Copate Dale. Gracias a, a Yelen. Bueno, ahora nosotros te queremos comentar que antes de pasar a las entrevistas, vamos a ir con el Copate Dale, que es un segmentito de nuestro segmento para comentar sobre las diferentes ingenieras o científicas que han marcado la historia. Así que copate con nosotras en conocer en este caso a Clara O'Farrell ella es ingeniera aeroespacial y mecánica, es argentina y actualmente trabaja en la NASA. Lo que queremos resaltar de hoy eh, en cuanto a su trabajo es que fue parte del equipo que ayudó a desarrollar el diseño del paracaídas supersónico del eh, Robert Perseverance. No sé cómo se pronuncia. Sí, muy bien. <risa> eh, pero es un robot que, se encar que está en Marte hoy y se encarga de eh, hacer la recolección de diferentes materiales para que luego en su regreso pueda ser estudiado e investigado. Así que es sumamente interesante que hoy una argentina esté en la NASA, ¿no? Así es, ella es, es doctora en sistemas y, y también en control. Este. este eh, Aparato que está en, en Marte, nos está transmitiendo diariamente imágenes de Marte para que podamos conocer más sobre otros planetas. Y es muy importante que una ingeniera esté en, en un puesto tan importante como, como es la NASA. La verdad que es sumamente interesante. Así que bueno, eh, si te interesa conocer más información sobre esto, anda a nuestras redes que eh, en breve estaremos publicando información sobre esto que estamos comentando. Y ahora sí, vamos a pasar con nuestras entrevistadas de hoy. Sí, hoy tenemos desde Bolivia dos colegas, están con nosotros, Vizza Carolina. Está Vizfa Carolina Garbiza Ausa y Susana Gloria Vargas Mendieta, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Bolivariana San Pablo. Con ellas vamos a hablar. ...del simposio que estuvimos comentando hace el miércoles pasado... ...el Simposio de Investigación e Innovación latinoamericano de Mujeres e Ingeniería. Gracias, Visa, gracias, Susana, por estar con nosotros... ...y qué nos pueden comentar sobre este exitoso simposio... ...que se llevó a cabo el jueves y viernes pasado... ...en forma virtual y para toda Latinoamérica. Gracias. Hola, chicas, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación... Sin duda el simposio ha sido muy exitoso, eh, no solo a nivel eh, organización, sino también a nivel personal. Fue muy lindo participar, moderar uno de los eventos y la importancia de estos eventos para, para nosotros como universidad ha sido el poder mostrar a nuestras estudiantes y a nuestra comunidad como tal que existen espacios de visualización de las ingenieras no solo en Bolivia, sino también a nivel Latinoamérica y que, de hecho, es uno de los primeros que se, que se puede ver en Bolivia así tan grande eh, y que pueda hacer pie a, a que haya muchos más. y ¿Cuál creen que es la importancia de este simposio también, pero a nivel latinoamericano? Ahora hablando que nos estamos juntando mujeres de toda Latinoamérica, con esta hoja de abedul que nos representa la calma tilda, esta hoja del de, de, abedul es un árbol que es muy resistente, que representa la sabiduría, que crece en cualquier suelo, aún en suelos dañados. Y ese nos representa, nos representa una hoja que se mueve, que le campea al viento y que puede. Todas juntas estamos trabajando para, para visibilizar a las mujeres ingeniería y también para que haya más niñas y jóvenes de Latinoamérica que quieran seguir esta hermosa carrera. Por supuesto que todas estamos enamoradas. Uh -huh. La importancia, bueno, sin duda ha sido significativa. ¿no? Eh, sabemos que a través de este congreso ha sido un espacio que se ha generado para visibilizar estas acciones. ¿no? Y eso eh, motiva. ¿no? no solamente a nosotras desde Bolivia a nuestra comunidad universitaria sino a nivel latinoamericano a todas las mujeres que hemos podido participar y también a los hombres que han sido parte de este eh, importante evento ¿no? donde se han mostrado estas acciones y es importante por la motivación que ha generado, yo estoy segura que a partir de este hito histórico de nuestra querida cátedra latinoamericana Matilde y las mujeres en ingeniería sin duda va a ser un hito que abra más puertas, mayor interacción, mayor motivación para la comunidad universitaria en diferentes países y eh, también para que se busquen estas alianzas estratégicas, ¿no? Que ya, de hecho, hemos generado a través de la virtualidad y en alguna ocasión también nos hemos podido encontrar físicamente con algunas miembros de la cátedra, entonces realmente es muy motivante, ¿no? Crear estas estrategias conjuntas a nivel latinoamericano para que podamos, pues, eh, seguir potenciando la presencia de la mujer en el área este ¿Y qué nos pueden contar desde su lugar de trabajo de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo? ¿Cómo es la inserción de la mujer ingeniera en sus espacios? Eh, bueno, mira, a nivel Bolivia no hay una, un lineamiento de trabajo a nivel Estado que, que, que fomente a las mujeres en el área de ingeniería, pero no, bueno, creo que parte mucho de las, de, del carácter de las mujeres de Bolivia, que sí se da un espacio, que sí hay eh, cada vez mayor equidad en los números, particularmente en la universidad, en nuestra Facultad de Ingeniería, hay bastantes mujeres docentes, ya hay jefas de carrera, eh, en el área, bueno, ya más general, eh, nuestra rectora de la sede de La Paz, que es donde nosotras nos encontramos, es mujer, la directora académica, regional también es mujer. Entonces, eh, creo que la presencia femenina está, está, eh, está entrando eh, con fuerza, pero sigue habiendo desigualdad en números, pero creo que vamos un buen camino para, para llegar a una equidad. Es así, para eso estamos trabajando, no, no solo de, desde la calma tilda, sino desde cada uno de nuestros espacios de trabajo con proyectos de investigación, con proyectos de extensión, visibilizando lo que se está haciendo la mujer, cómo se está insertando en el medio, cuál es la presencia, porque eso también cuando a veces comentamos con estudiantes, la falta de modelos, la falta de roles de las mujeres en ingeniería, también es importante visibilizar y que las chicas se interesen en esta carrera que tiene... Muchísimo futuro porque son carreras, justamente en el simposio comentábamos cómo puede ser que las mujeres fueron las primeras programadoras y ahora es un área de vacancia y en esas áreas de vacancia es donde están los mejores, los mejores trabajos, los mejores puestos y son muy solicitados. Entonces tenemos que revertir eso, tenemos que trabajar para la inserción de las mujeres en carreras de ingeniería. Muchísimas gracias, Visa y Susana. Le agradezco de todo corazón desde Argentina, desde la Universidad Nacional de Misiones, que hayas estado en nuestro espacio de la otra mitad. Muchas gracias y saludos desde Bolivia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, muy interesante lo que comentaban, sobre todo este ponerse en el lugar y ocupar los espacios que nos están siendo posibilitados a través de una constante lucha y trabajo en conjunto de... Eh, mujeres, ¿no es cierto?, que hoy estamos ocupando otros espacios y bueno es lo que buscamos hacer desde la otra mitad, ¿no es cierto?, visibilizar cuáles son los espacios que están ocupando las mujeres tanto en el ámbito eh, de la facultad como en otros espacios de investigación y trabajos eh, que se puedan ver en, en la industria, ¿no? Así es, desde la calma Tilda, desde, con los diferentes foros, tuvo Estuvo impresionante la cantidad de, de, de inscriptos que tuvo este simposio, también las participaciones, más de 800 interacciones en cada uno de los foros que hubo, mucho intercambio, trabajos premiados, y las conferencias imperdibles, realmente está como para no perderse si alguien no pudo estar, que, que pueda, pueda verla, van a estar disponibles también, todos los trabajos van a estar disponibles para que puedan ver qué estamos haciendo en toda la comunidad, en toda Latinoamérica, pero no solo mujeres, también hay hombres que nos ayudaron, están los varones que están apoyando esta iniciativa que tenemos desde la Calma Tilda y es importante que se diga eso, que no somos solo, solo mujeres, estamos todos juntos y juntas trabajando para una ingeniería inclusiva y de calidad. Y también para visibilizar y que más chicas y jóvenes de Latinoamérica opten por esta carrera. Muchas gracias, chicas, por el segmento y los aportes en la otra mitad. Y nosotros vamos ahora a una pequeña pausa. No te olvides que puedes ingresar en todas las redes sociales para seguirnos, para enterarte de lo que se va desarrollando en el ámbito universitario de la UNAM. Ya volvemos. Regreso aquí en el informativo y ahora vamos a compartir el otro segmento que tenemos preparado para hoy que tiene que ver con cultura vial y ya le damos el pase a las chicas. vial y cultura vial. Eh, nosotros vamos a hablar sobre lo que es, sería la senda peatonal. Eh, la senda peatonal, ¿qué sería la senda peatonal? La senda peatonal serían las líneas eh, blancas eh, ubicadas en las esquinas de la calzada, calles o avenidas. Eh, ¿Cómo es la, la forma de cruzar una, una calle? La forma correcta que se debe utilizar eh, la senda peatonal siempre es por las esquinas, por las líneas remarcadas que se encuentran, eh, como se pueden observar en las imágenes, eh, siempre se encuentran ubicadas en las esquinas y esa es la forma correcta de utilizar eh, la senda peatonal. Está comprobado que 3 de cada 10 muertes de tránsito son de peatones. Es muy importante tratar de, eh... de evitar, por ejemplo, de cruzar por el medio de la, de, la, de la avenida, de la calzada, de las calles, porque eso ocasiona el accidente. Por ejemplo, hay una imagen que se puede observar donde se encuentra una señora eh, atravesando el, el New Jersey con los niños. En ese caso, por ejemplo, nos podemos plantear ya un accidente y se puede evitar yendo, caminando por las esquinas donde se encuentra remarcada la senda peatonal y cruzar de forma correcta. El peatón es el que mayor riesgo corre ya que no tiene un seguro como el auto, como algo que lo proteja. Entonces, eh, el daño es mayor. Entonces hay que tratar de concientizar de que eh, las personas pasen por la senda peatonal y que los vehículos le den el paso al peatón. El peatón en realidad tiene como prioridad de paso, siempre y cuando se encuentre una señalización, como por ejemplo lo que sería las, el semáforo. Eh, en la mayoría de los casos, por ejemplo, ahí en la imagen nuevamente se puede observar a un agente de tránsito esperando con el peatón para que la señalización del semáforo dé de en rojo y que se pueda usar la senda peatonal correctamente en el tiempo correspondiente, que sería el pare, el stop que está remarcando el semáforo. Eh, el, esto no es, un, eh, no es una prioridad, o sea, es la prioridad que le tenemos que dar al peatón. Pero es nuestra obligación como conductor darle esa prioridad. Darle un paso. Darle un claro. paso, exactamente. Y demás, eh, por ejemplo, hay casos en que se da, que por ejemplo se encuentran eh, puentes peatonales, por ejemplo, y que nosotros como peatones a veces preferimos cruzar por debajo que a veces no se encuentra remarcado porque no en todas las esquinas se encuentra remarcado lo que es, sería la senda peatonal, la línea blanca como podemos observar en las imágenes pero para mejor visualización del conductor de vehículo de motociclista tiene eh, al que la persona, el peatón cruce por las esquinas ¿sí? y se evite un accidente como veníamos eh, diciendo eh, algunas de las recomendaciones son eh, cruzar por las esquinas, mirar hacia los dos lados, que el semáforo den rojo y que esperar a que los vehículos se detengan y en caso de cruzar con niños, eh, prestar mucha atención y nunca, nunca saltarle la mano a los niños, porque por ahí estamos eh, yendo con el celular en la mano, distraídos y puede ocurrir una desgracia. Sí, esos casos se dan muchísimos, sí. como dijo mi compañera, cada 10, cada 3 tres, tres. Eh, de 10 eh, accidentes son siempre los peatones, viste? porque a veces, muchas veces circulamos ahora, hoy en día que es el, el celular, estamos con el celular, cruzamos, no, no, por evitarnos un tiempo de ir hasta la esquina, vamos y, y cruzamos por el medio de la calle. Eh, o oh, por ejemplo, lo que sería el puente peatonal, para no subirlo todo, lo evitamos. Entonces cruzamos por el medio de la calle y eso es ahí, eso es minuto donde sucede que, que puede pasar esto, puede pasar un accidente. Sí, es muy importante la concientización de la gente, que la gente tome conciencia, que le dé el, el paso al peatón. Sí, sí, eh, como dice mi compañera... Eh, vamos a, a concientizarnos todos, entre todos, utilizamos la senda peatonal correctamente, eh, miremos antes de cruzar los dos lados, esperemos en la otra señalización que por ejemplo es el semáforo o si se encuentra un agente de tránsito como vemos en las imágenes, eh, esperar a que nos indique y poder usar correctamente la, la senda peatonal. Bueno, muchas gracias por el espacio y volvemos. Bueno, muchas gracias por el segmento Cultura Vial, los aportes para seguir aprendiendo. Nosotros vamos a compartir una pequeña pausa. Antes te recuerdo que puedes ingresar en transmedia.unam.do.ar o en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube como Unam Transmedia nos encontrás y ahí podés ver todos los contenidos de la televisión universitaria. de a de regreso y vamos a compartir una nota muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de una investigación, tiene que ver con la, eh, el uso de la yerba mate como biofertilizante, es una investigación que todavía está en curso y esto hemos charlado con la doctora Margarita Laseski que es la actual directora de este proyecto, así que acá les dejamos la nota y vamos a charlar ahora con la doctora Margarita Laseski directora de eh, un proyecto de investigación eh, que tiene que ver con la utilización de biofertilizante o la, en realidad el desarrollo de un biofertilizante a base de yerba mate eh, que pueda aplicarse a viveros y que sirva para recuperar yerbales degradados, esto es a manera general y después nos vamos a meter en detalles. Bueno, bienvenida Margarita, muchas gracias. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos interesados en conocer esto que, que vienen trabajando ya desde el año 2011, ¿no? Es sí, así es. El proyecto se inició eh, en el 2011 uh -huh. bajo la dirección de la Magister Mónica Otegui uh -huh. y bueno, actualmente me toca dirigir la parte de elaboración de, de este biofertilizante en el área de bacterias. ¿sí? Ajá. Bien. ¿Y ¿Nos puedes explicar un poquito cómo desarrollan esto? ¿Cómo es el biofertilizante? ¿Las características...? Sí, el biofertilizante está formulado, o pensamos formularlo, a base de bacterias endófitas, eso significa que están dentro de la planta de yerba mate, fueron aisladas de ahí, de tal forma que son amigables con tanto el cultivo de yerba como con el ambiente. Y lo que hicimos fue una selección de estas bacterias para ver cuáles tenían propiedades de crecimiento, ¿sí? de promoción del crecimiento vegetal. Y así fue como pudimos aislar dos bacilos que son... Eh, de género Bacillus, de especie Altitudinis, que tienen estas propiedades de promoción del crecimiento de, de plantines de yerba mate, que es lo que pudimos demostrar hasta ahora eh, debido al efecto que tienen en el vivero. ¿sí? Uh -huh. Y hacer este biofertilizante, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es, en principio, dejar de lado todo lo que sean fertilizantes químicos, eh, sabemos que bueno, todo el entorno legal ahora apunta a una biofertilización mucho más sustentable y amigable con el ambiente. Entonces, apuntamos a eso. Y por otro lado, también a mejorar la calidad de los plantines en vivero y a recuperar, en el caso de que avancemos un poco más con la con la etapa de validación a campo, lo que son yerbales degradados. ¿sí? ¿Yerbales degradados eh, en mal estado, Diego? ¿cómo, ¿Cómo es eso? Yerbales degradados en se puede mencionar de, de diferentes aspectos, digamos. Por un lado, un yerbal degradado se puede decir un yerbal que está viejo, envejecido, en un suelo que está degradado, entonces de alguna forma hay que recuperar el, el suelo. Y a su vez, este, este suelo degradado lo que hace es disminuir la productividad del yerbal. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si logramos mejorar el suelo, a su vez vamos a recuperar el yerbal. Uh -huh. A eso nos referimos. ¿Y en qué etapa de la investigación están actualmente con respecto a esto? Estamos eh, realizando... A ver, te, empiezo desde el principio, sí, sí, digamos, sí. Así, así por ahí también se pueden ubicar claro, un poquito más. Nosotros desde afuera, que no estamos metidos en el tema, decimos, bueno, proyecto de investigación, pero tiene una cantidad de etapas, una cantidad de años y de, de prueba, ensayo todo el tiempo, ¿no? Claro, hoy por hoy te puedo decir que el sí. proyecto pasó por tres etapas, uh -huh. ¿sí? Entonces, en una primera etapa lo que hicimos fue esta selección de los microorganismos que ten, tienen estas capacidades de promoción del crecimiento vegetal, uh -huh. En una segunda etapa lo que hicimos fue probar el efecto que tenían en vivero y en una tercera etapa lo que estamos haciendo es avanzar sobre la validación de los resultados a campo, uh -huh. que es la etapa más larga porque realmente de acuerdo a, a las cosechas lo que vamos midiendo es justamente el rendimiento que tienen los yerbales y obtenemos pocos datos por año porque hay pocas cosechas. Claro. Entonces, eso hace que tengamos que prolongar un poco más la investigación para obtener resultados que sean concluyentes. ¿Y en qué formato se presenta este biofertilizante? ¿Líquido? Eh, ¿Con materia sólida? ¿Cómo es? La, la elaboración del bioproducto como tal todavía no está diseñada. ¿sí? Lo que nosotros hacemos actualmente es una aplicación líquida Ajá. de una suspensión de las bacterias para ver el, el, el efecto que tiene. Claro. ¿sí? Esto indica un poco cómo va a ser la formulación a futuro, o sea, claro. seguramente la bacteria va a estar liofilizada uh -huh. y va a haber que reconstituirla para en agua, uh -huh. que eso también tuvimos, fuimos muy cuidadosos en tratar de respetar un poco lo que son las condiciones habituales de manejo y de fertilización de un cultivo para no incorporar un problema más uh -huh. al, al claro. productor, ¿sí? Claro. Eh, ¿Llevan muchos insumos a hacer un tipo de investigación como esto? Eh... Sí, lleva, lleva tiempo y lleva insumos, Ajá. y sobre todo por ahí la demanda que tenemos nosotros como científicos es eh, amplia en el sentido de tener que cubrir la parte científica, con lo cual tenemos que hacer, por ejemplo, investigaciones de secuenciaciones de genoma, de búsqueda de genes productor, promotores del crecimiento vegetal, y por otro lado tenemos que atender a la demanda productiva, con lo cual tenemos que movilizarnos a campo, utilizar eh, recursos humanos, insumos, uh -huh. medios de movilidad. Uh -huh. eh, Ustedes están trabajando en conjunto con el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El INIM nos financia uh -huh. los proyectos, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y la, la Fundación Alberto Roth de Santo Pipó es el lugar que nos cede tanto los plantines uh -huh. como el, lo que son yerbales para poder eh, el campo, eh, realizar el, la parte uh -huh. de campo, sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo está conformado el equipo? Sé que son tres, tres investigadoras o eh, un poco más. En realidad sí. el equipo es, es amplio Ajá. porque incluso tenemos docentes de la, de la Facultad de Ciencias Forestales. Uh -huh. Si te nombro a todos, voy a olvidarme ¿Sí? alguno, sí. Sí. pero eh, hay eh, licenciados en genética, bioquímicos, ingenieros forestales, eh, estudiantes... Uh -huh. Eh, eh, algún tipo de, de pasante también y de becarios de investigación que integran el proyecto. Uh -huh. sí. ¿Y cómo surge la idea de digo, empezar a trabajar con, con un biofertilizante de estas características? Bueno, la idea surgió hace más de 10 años sí. y justamente para de alguna forma resolver un problema. Este problema que tenemos de la utilización de, Exactamente. de fertilizantes sí, sí, sí. Sí, sí. químicos. Y uh -huh. existen biofertilizantes actualmente disponibles, pero no son específicos para yerba mate. Ah, claro. ¿sí? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que siempre es conveniente utilizar microorganismos que sean nativos. Uh -huh. ¿sí? La ventaja que tienen que no van a alterar el ecosistema, que no son de alguna forma tóxicos, que no interfieren. Uh -huh. Sí, todo tiene que ver con las especificidades de, por ejemplo, en este caso la yerba mate, pero aplicado a otro, a otro campo ya no serviría, por ejemplo, este. Y habría lío para que pensar... volver a probarlo. Claro. Habría que volver a ver si realmente es efectivo o no es efectivo, uh -huh. claro. claro ¿tú y tú la sabes? particularidad que tienen que además de ser endófitas, o sea, que fueron bacterias aisladas de la planta de yerba mate, también son esporulantes, o sea, son formadoras de esporas. Uh -huh que es un mecanismo de resistencia, de supervivencia de la bacteria, uh -huh. lo cual le permite mantenerse en el suelo y cuando está, encuentra las condiciones favorables, desarrolla claro. y ahí puede ejercer su, su efecto. Qué interesante, aparte teniendo en cuenta que, que bueno, una de las máximas producciones de la provincia es la yerba Justamente, mate, sí, sí. aplicado a esto sería buenísimo empezar a utilizarlo, ¿no? Así que, bueno, Margarita, muchísimas gracias. Bueno, gracias eh, a ustedes. Obviamente que te estás invitada para seguir hablando sobre el tema, para ver los avances de la investigación. Y bueno, nos estaremos viendo entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a um, compartir una nueva pausa. Que en al día y ya se ir? Estamos llegando al cierre de al día, la edición de hoy, miércoles 26 de octubre. Faltan poquitos días ya para que termine, comenzamos un nuevo mes. Eh, nosotros aquí como siempre con toda la info del ámbito universitario y por supuesto lo que ocurre en la sociedad te vamos compartiendo, vamos haciendo entrevistas para entender los sucesos las cuestiones que van surgiendo así que súmate a esta comunidad, podés hacerlo a través de todas las redes sociales y si no manejas redes sociales eh, muchos igual eh, cerraron el Facebook, están utilizando más Instagram, otros están más con Youtube, bueno, si no manejas ninguna de esas alternativas, tenés los canales donde ves también los contenidos de la televisión universitaria tenés Canal 4 Posadas Canal 4 El Dorado eh, también Somos Misiones, tenés Canal 12 con el resumen semanal todos los domingos donde te enterás de las cuestiones más relevantes de la universidad así que un montón de opciones para que puedas eh, sumarte y compartir con nosotros esto que estamos produciendo día tras día nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho y nos vemos chau chau